Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Daros la bienvenida aquí a, a Cercade, al programa FRIC, que, que es nuestra casa y, y a partir de hoy, pues también la vuestra. Bonsoir a todos, nosotros les damos bienvenida a Cercade, al eh, programa afrique que es nuestra casa, que acoge a todos los africanos y a partir de hoy, es también vuestra casa. Gracias Pues muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias, Carmen, que es una maestra de hospitalidad aquí en el centro de Cercade. Recordaros que tenemos cascos, eh, lo que hablemos en español, en castellano, lo podemos escuchar en francés. Entonces, las personas que no son habituées habituales al español, pero que hablan francés, pueden ver la, la traducción con los cascos. Donc, il y aunque con ilegal es ya qui al francés un poco el español y al contrario Malheureusement, no napa de inglés un arribo que francés vale pues pues muchísimas gracias de nuevo por, por venir a todas y a todos y sobre y, y agradecer especialmente a la gente que está en esta mesa en esta mesa alrededor de esta caja mágica que, que ha sido uno de los uno de los, de los objetos que hemos creado durante un taller de dos semanas que da término mañana. Agradecer también a, a todo el equipo increíble y poderoso de colaboradoras, casi todas, y colaboradores eh, del taller de Grigri Pixel y a las cinco iniciativas africanas que han venido desde diferentes puntos del continente para acompañarnos y trabajar en, este, en esta intervención urbana y en esta reflexión en torno a la hospitalidad. Un una tema y una, y una problema... ¿Se me ha ido? Sí. Eh, que creemos de máxima importancia en estos días en los que estamos viviendo y que con este programa que tenemos el apoyo de Cooperación Española y del Ayuntamiento eh, con Medialaz Prado, desde hace cuatro años quiere ser un programa de encuentro y de intercambio entre África y Europa a través de la producción y fabricación de gris gris. ¿no? Que el otro, a, antes hablando que qué es un gris gris, un gris gris es un objeto mágico, es un objeto protector y, y, y creemos mucho en la magia cuando es una magia compartida y cuando nace de, de un trabajo colaborativo entre iguales, independientemente del origen de las personas que, que vienen. Entonces, este, esta mesa, esta mesa redonda, bueno, es una mesa rectangular con una sala eh, larga. Eh, vamos a compartir diferentes experiencias desde diferentes enfoques sobre la hospitalidad. Y, y mañana tenemos eh, una presentación del trabajo que se ha realizado durante dos semanas en Media Lab Prado, que yo creo que todo el mundo tiene este super flyer y si no os lo damos luego, que será a las seis y media donde presentaremos el trabajo de investigación y de producción de un grigri con forma hinchable y de unas memorias que hemos eh, almacenado en estas cajas mágicas y que presentaremos mañana a las seis y media. Entonces, para no enrollarme más, voy a presentar a la gente que está en la mesa y voy a dar pie a que cuenten y compartan su, su, su experiencia y su reflexión sobre hospitalidad. Y la idea y lo que queremos y esperemos es que vosotros y vosotras también nos, nos compartáis vuestra, vuestras inquietudes y que esto pueda generar un debate que queremos y que va a ser muy rico. Eh, por un lado presento primero a Blanca Callén, que ya conocéis alguna de vosotras, que es profesora en la UOC en Barcelona, investigadora social y es la que ha generado y creado el marco de trabajo para esta conversación que vamos a tener ahorita. Tenemos aquí a mi derecha a Modesta Di Paula, que es italiana, pero acogida y, y ya de hace tiempo en Madrid, que es profesora en crítica de, de arte, en historia contemporánea de arte en la, en la Universidad Complutense de Madrid y que piensa y investiga sobre las relaciones entre práctica artística y hospitalidad y nos parecía muy necesario e interesante compartir el trabajo de alguno de los artistas que ella ha estudiado sobre sobre de qué manera el arte puede abrir espacios de hospitalidad. Luego tenemos a Paula Domingo que realmente Paula Domingo, es que con lo de Modisa y Paula siempre es como un lío. Paula Domingo, que, que es una mujer a la que admiramos mucho desde hace mucho tiempo y que quizá alguno de vosotros y vosotras conocéis, hace un trabajo inmenso eh, en Ceuta con la asociación Elín y queríamos que desde su, desde su experiencia concreta, cotidiana de, y de lucha, de cómo acoger a toda esa gente que, que pasa de una manera muy. Y ...compleja eh, Ceuta, la valla. Eh, tenemos a Serine Mbaye, amigo también y a, eh, senegalés que lleva años aquí por, por Madrid y que, y que forma parte de, del sindicato de manteros de Madrid, de los vendedores ambulantes y que desde su mirada y su compromiso cotidiano en, en el activismo ¿no? y, le, y en la lucha de cómo, cómo se vive la hospitalidad para alguien que llega y también le hemos propuesto que sea un poco dinamizar el debate, para que esto no sea un rollo de bla bla, sino también un poco el que va de alguna manera eh, interpelar a los ponentes. Y por último tenemos a Abdurrahman Seth, que es una, un gustazo tenerle aquí, nos conocemos de Dakar cuando yo vivía en Senegal, y tuve la, la, la, la suerte de, de, de estar acogida y muy bien acogida en una ciudad un poco loca como Dakar, y, y, y trabajamos alguna vez juntos. Él es profesor de antropología en la Universidad de San Luis, en el norte de Senegal, y trabaja temas de migración y hospitalidad desde el continente africano. Entonces, pues paso la palabra a Blanca, que contará un poco cómo vamos a trabajar, y, y eso. Gracias. Vale, gracias Susana. Eh, bueno, como ya sabréis, el Pixel de, del 2019 eh, comenzó con unos talleres en mayo, junio, aquí en Cercade, precisamente, y con un conversatorio entre Phil Winsart y Marina Garcés en junio, donde les interrogamos, queríamos eh, debatir sobre la, la, la práctica de dar lugar, ¿no? la idea de la hospitalidad. Y, digamos que, eh, como continuación de este trabajo previo, ha ocurrido el taller estos días y este mismo seminario. Entonces, para, com para comenzar la conversación que, que hoy tiene lugar les pasamos un, con un marco eh, común para enmarcar el debate y la, y la discusión. ¿no? Y ese marco bebía justamente de algunas de las ideas que salieron en el conversatorio de junio y, otras, y otros textos y otras gentes, etcétera. Entonces, bueno, os voy a explicar así un poquito, leer eh, parte de, esta, de este marco inicial que funciona como un poco punto de partida y de arranque para lo que ahora eh, comentaremos entre todas y todos. ¿no? Eh, para, para el grupo, para el equipo de Green Pixel, el marco de la hospitalidad y los gestos de acogida nos resultan muy útiles plantearlos este año para trabajar los espacios urbanos comunes, como venimos haciendo eh, ya en cuatro años consecutivos, porque nos exigen eh, abrirnos y dar espacio y lugar aquello que está todavía por conocer, a lo desconocido, a lo aparentemente distinto, a lo extraño, a lo extranjero, pero que eh, promete un encuentro transformador o como, o como mínimo disruptivo. ¿no? La hospitalidad, desde nuestro punto de vista, no es entonces una, únicamente una práctica de acogida al extranjero, sino a todo aquello diferente que surge en los márgenes de una sociedad o en los límites de nuestro pensamiento, eh, allí donde hasta ahora terminaba lo posible. ¿no? Por eso, partiendo de una confianza inicial y sin garantías, porque nunca sabemos qué es lo que ocurrirá ¿no? de, del encuentro hospitalario, la hospitalidad nos ayuda a priori a ampliar los posibles, a identificar nuestras propias fronteras, límites, prejuicios y miedos para revisarlos, interrogarlos eh, e intentar atravesarlos y abrirnos, no sin dificultades, ¿no? al aprendizaje mutuo y al autoconocimiento mediante la interpelación que se crea con los otros y las otras, y el desplazamiento de nuestros puntos de partida previos, ya sean geográficos, pero también puntos de vista, de privilegios, pensamientos, etc. Nos gusta mucho una frase de Derrida que decía, el anfitrión que acoge, que se cree propietario de los lugares, es en verdad un huésped recibido en su propia casa, por esta idea del desplazamiento del, del pensamiento, ¿no? O, más bien, como también decía Marina Garcés en junio, no se trata de integrar al otro, sino de extrañarnos a nosotros mismos. Entonces, un poco, en este marco preguntábamos, les preguntábamos, ¿qué sería lo otro? ¿no? Eh, ¿Qué funciona como lo otro en un contexto y, un, y, y en un momento actual como el que vivimos? También veíamos que en la mismidad y el cierre de todo tipo de fronteras corremos el riesgo de aislarnos y de ahogarnos, por falta de exterioridad, por falta de novedad, por falta de alimento de todo tipo, ¿no? por la diferencia esa necesaria para devenir distintos. Y paradójicamente veíamos también que el miedo al otro y a lo desconocido, que tan frecuentemente es capitalizado y muchas veces desde la política ¿no? como herramienta de odio, provoca precisamente, paradójicamente, ese cierre, y expulsión y aislamiento, que tiene como riesgo, como peligro, acabar con nosotros mismos, con las identidades estáticas que se eh, pretenden preservar. ¿no? Sin embargo, todos los seres humanos y no humanos, decimos, vivimos en radical interdependencia y estamos arrojados al exterior desde una vulnerabilidad y una apertura que nos atraviesa y nos constituye, que nos conecta con los demás. Y por esa porosidad eh, y apertura constitutiva, eh, Justamente se cuelan los peligros, pero también se cuela lo que nos salva y lo que nos nutre, ¿no? por donde crecemos y, y ampliamos nuestros horizontes, por donde nos reinventamos a nosotras mismas. Entonces también les preguntamos a, a, a ellas y a ellos, ¿cómo facilitar en lo concreto a nivel barrial, a nivel ciudad, esta apertura que nos conecta con nosotros? La hospitalidad que enmarca el Griri Pixel 2019... Eh, también busca ser una práctica cosmopolita que da por hecho la libertad de movimiento y que nos iguala a todas y a todos en el derecho a la diferencia, a ser distintos cada uno y también a acceder, a transitar, a estar y permanecer en un lugar. Pero acogernos y darnos lugar eh, no se refiere únicamente a brindar y recibir espacio físico, un techo, ¿no? sino también, decíamos, a transitar y habitar identidades comunes e inclusivas que funcionen como casa, o sea, como construir un nosotros que sea casa, de alguna forma, identidades de destino, no de origen. Si no se reduce progresivamente la alteridad y la extrañeza hacia los otros, como nos decía Felwin Sarr en junio, si no nos aproximamos hasta llegar a un nosotros común, entonces se corre el riesgo de caer en una noción infinita de alteridad. Es decir, ¿hasta cuándo va a seguir siendo el otro siempre un otro? ¿no? ¿O cuánto tiempo tiene que pasar para dejar de ser migrante? ¿O acaso el hecho de haber migrado en un momento puntual me, conviene, me convierte en un eterno migrante? ¿no? Acoger entonces no es simplemente dar mi techo a otro y ser amable a él, acogerle, sino vincularnos, aprender a vivir juntos e ir decidiendo conjuntamente los modos de vida que regirán nuestro mundo en común. Marina Garcés en junio también nos invitaba a conjugar simultáneamente los verbos llegar, acoger y decidir, para poder articular políticamente las prácticas de la hospitalidad. Así pues, también les preguntamos, ¿cómo podemos fundar comunidades de destino y no de origen? ¿Cómo generar identidades colectivas plurales e inclusivas? Porque la hospitalidad no puede ser una virtud o un gesto ético a nivel individual, como un favor que hacemos de uno a uno. Eso no es suficiente, sino que necesitamos recuperar la dimensión política de la hospitalidad para ir más allá de acciones asistencialistas lo cual implica percibir los propios límites de las comunidades de acogida y sus códigos para poder cuestionarlos, transgredirlos y redefinirlos de nuevo en común, junto con quienes hasta ahora eran los otros. ¿Nos atrevemos? ¿Estamos dispuestas a que el otro también decida sobre cómo vivimos? Por eso, darnos lugar y acoger también significa darnos oportunidades y confiar, dejarnos afectar, contar con el otro, hasta convertirnos en un nosotros. O como dirían los amigos y compañeros de Eva, de, Eva, de Espacio vecinal Arganzuela, convertirnos en un yo-sotros. ¿no? Eh, por eso, ya para acabar, eh, planteamos la, la pregunta, ¿cómo escalar las prácticas hospitalarias y de vecindad a una dimensión barrial y de ciudad transfronteriza? Y ya pasó la palabra. Gracias, eh... Blanca. Yo euh, quería, en fait al l'entame de este propósito, euh, hacer como se hace... Muchas gracias, Blanca. Querría hacer como, el, como se hace allí de donde vengo. Me gustaría empezar saludando a todos y a todas que forman parte de este colectivo con su nombre y apellido. Es muy importante empezar a llamar. A, a las personas por su nombre, porque es lo que nos hace unirnos y seguir. Así es que voy a empezar por ese saludo. Y me gustaría justamente agradecer a todos eh, los que han lanzado este proyecto, agradecérselo eh, y agradecerles que, que me hayan unido a ello, porque es una acción que me interesa muchísimo. Cuando Susana... Hace algunos meses me pidió, me preguntó si me quería unir a esta reflexión e extracción. Pues espontáneamente le dije que sí, porque la, la, temeti, la temática me interesa muchísimo. Pero después, no por ello... Me he podido escapar de lo que le pasa a todo el mundo que tiene que hablar ante un público y es que me empecé a inquietar. ¿Qué voy a poder decirles al público en un encuentro como este? ¿Qué puedo decir? ¿Sobre qué puedo hablar? Así es que me enfrenté a dos sentimientos, a dos impresiones que me provocaron una cierta indecisión el miedo de que a que los que me escuchen no me entiendan que, que solo entiendan esto como una cuestión de generosidad pero no es ese el único enfoque que yo querría explicar, hay que añadir una dimensión política a todo ello y si añado una dimensión política, no corro el riesgo de romper algo que tiene que ver con la nostalgia, la generosidad. Así es como me he enfrentado a esta situación un poquito difícil a afrontar, de afrontar. Al final tuve que solucionarlo. Me dije que al, al fin y al cabo esta, esta, este deseo de política, que yo quería incluir en mi discurso, no era algo que tuviéramos que separar forzosamente del discurso, porque poética y política riman. Y en el fondo dicen lo mismo, porque política y poética hacen que cada cual se pueda encontrar en sí mismo. Esto es lo que me ha permitido decir que aquí lo que voy a plantear es una reflexión que, al mismo tiempo, será política que nos va a invitar a comprometernos y a crear algo, evidentemente con cifras y estadísticas y elementos, digamos, un poquito más aburridos, pero también poética. En primer lugar, voy a hablar de esta búsqueda de África. Porque para mí esta invitación también me pide que, habla, que hable de qué tiene que enseñarnos África sobre la hospitalidad. Pero en un contexto un, por, un poco particular, que es un contexto de crisis migratoria. Las sociedades en Europa, en este contexto, nos dicen ¿vale? ¿Qué tenemos que aprender de África sobre la acogida y la hospitalidad. Evidentemente, a mí esta pregunta, esta cuestión, me, me, me deja un poco perplejo, porque tenemos que venir aquí a hablar de África. Pero hay que rendirse a la evidencia. A pesar de las apariencias, desde las dos guerras mundiales, la primera y la segunda, pues ha habido muchísimos filósofos, artistas occidentales que lo único que han hecho es mirar hacia África, intentando buscar lo que Paul Valéry llamó una necesidad de un suplemento de alma. Esto lo dijo Paul Valéry, un filósofo francés. Y voy a dar dos ejemplos de crisis muy importantes hoy en día. Para empezar. Tenemos la crisis ecológica, medioambiental y la crisis de la seguridad vinculada al terrorismo y a los fundamentalismos. En cuanto a la crisis medioambiental, pues tenemos toda una serie de iniciativas muy importantes que una vez más también digamos que miran hacia África. Audrey Pulvar, una periodista de Martinica, justamente acaba de publicar un libro que se llama African Pattern, un artículo, un fondo, perdón, de African Pattern. Aquí lo que es importante es que tenemos esta existencia de respuestas africanas que podrían servirnos de modelo. Aquí debo decir que si consideramos la África colonial, los Historiadores um, han estudiado muchísimo la movilización de las ciudades y han olvidado mucho la movilización de los campesinos. Los campesinos se opusieron muchísimo a la ingeniería agrícola occidental, la productividad, por ejemplo. ¿Qué, qué era lo que motivaba ese rechazo? Pues porque consideraban que no se debía tocar esta relación tierra-hombre. Consideraban que no se debía herir la tierra y que la salud espiritual estaba vinculada al bienestar de la tierra. Y aquí tenemos precisamente el primer ejemplo de hospitalidad que ni siquiera se refiere a, a los hombres, se refiere a la tierra tierra, que es donde vivimos. Y precisamente, si olvidamos esto, es cuando tenemos problemas, eh, es cuando eh, nos ponemos enfermos. Este es un elemento importante, el de la relación por la Tierra con la tierra. El segundo elemento, también muy importante, se refiere a la cantidad enorme de iniciativas que están surgiendo en todo el mundo y concretamente en Estados Unidos relacionadas con esta cuestión de la crisis de seguridad eh, relacionada con, con el yihadismo porque el epicentro de esta crisis está en el Sahel pero el Sahel ha sido un lugar donde se han inventado formas de buen gobierno, formas de pluralismo de integración política realmente extraordinarias entonces, ¿qué está pasando en el Sahel? Y queremos centrarnos, eh, centrar nuestra mirada en el arte del Sahel, para ver cómo han inventado estas sociedades el, el intercambio, las transacciones pacíficas eh, y toda una serie de, de rasgos, de relaciones. Y hay hay exposiciones que ya eh, se han presentado y, o que van a presentarse eh, dentro de poco que son muy significativas pa para presentar el valor que tiene el arte en África. Pero ahora me gustaría eh, hablar un poco de la palabra teranga, que es un término específico de, de Senegal. Senegal podría eh, llamarse el país de la teranga. Y quiero detenerme en la teranga porque no es solo una palabra, no. Es una estructura política. Eh, es una estructura política que nos permite crear sentido eh, y que eh, parte de un principio como es el dinamismo eh, y me gustaría demostrar que esta cuestión de la teranga de modo muy concreto eh, nos ha, ha evolucionado en la sociedad en la que yo vivo. Y voy a tratar de dar unas cifras y de interpelar, de señalar a Europa a este respecto. Cuando se habla de teranga, eh, bueno, de, dentro de esa palabra hay, hay varias cuatro eh, raíces. Primero está la raíz ter, teru, luego teral, teral y finalmente teral. Voy a tratar de descomponer el sentido de estas raíces. Ter quiere decir algo así como aterrizar después de un largo periplo, eh, después de un recorrido largo. Se utiliza mucho por parte de los pueblos pescadores este término ter, es como si uno desembarca, es como salir del agua, eh, pisar la tierra todavía no hemos, no hemos llegado al encuentro ¿no? y es el encuentro lo que nos permite existir luego quiero hablar de la raíz teru teru quiere decir esperar, pero no es una espera pasiva es una espera eh, que nos sirve para preparar un lugar, para hacer un hueco a alguien. Y se prepara la llegada de alguien, se aclama a este alguien. Entonces tenemos este sentido inicial de aterrizar después de un largo periplo y después hacer un hueco y aclamar al que llega. Y tenemos como tercera raíz teral, que comprende la idea de algo que se ha alcanzado, algo que ha alcanzado su sentido, que ha alcanzado su, su, su verdad propia, algo. Que se atribuye plenamente. Es como si hubiera un estado inacabado, y al llegar a esta fase de teral hemos alcanzado la plenitud de. hemos podido cerrar, acabar ese estado. Y finalmente tenemos la última raíz, teral. Teral significa recibir con hospitalidad, es decir, con la atención hacia el otro, eh, convirtiendo al otro en, en uno mismo, haciendo que el otro sea uno con, conmigo. Eso significa teral. Si componemos, componiendo una palabra con todas estas raíces, tenemos este horizonte de sentido muy rico. Y precisamente... El um, primer movimiento que quisiera señalar es que este dispositivo nos conduce a otro, es decir, este proceso nos conduce a otro, que es la palabra Mbok, parentesco. Pero Mbok no evoca el parentesco desde el sentido eh, familiar, eh, genealógico del término, no, es la posibilidad permanente del vínculo la posibilidad de, de construir un vínculo solo porque compartimos ese momento concreto, convirtiéndonos en un en cuando estamos compartiendo ese tiempo que estamos vi viviendo juntos aquí y ahora, entonces en la Teranga hay una exigencia de construcción política de un Mbok, de un vínculo, que es lo que nos relaciona y lo que nos supera, porque es un vínculo más fuerte que, que nosotros. Y esto es algo muy importante. En la palabra teranga y en la palabra bok estas dos nociones eh, eh, permiten eh, Hacer que sea operacional este operativo este proceso. Y ahí es donde entra la noción de back. Precisamente tenemos el parentesco que se centra en varios términos, la justicia, el equilibrio y esta parte intrínseca es, es refleja, eh, se refiere a una serie de términos, como digo, eh, justicia, equidad, y es la parte intrínseca de, de todo ser, eh, ya sea animado o inanimado, porque no eh, hablamos de los seres, pero no nos limitamos a los seres vivos. Todo ser eh, animado o inanimado tiene una parte intrínseca, absolutamente humana eh, y en este sentido no hay negociación posible no hay compromiso todo tiende a eh, formar parte intrínseca del todo eh, nadie ni nada tiene, tiene derecho a, a, a privarle de su parte y todo ser y todo ser humano tiene una parte que le corresponde y que nadie puede violar. Y este es un elemento muy importante. ¿Y ¿Qué quiere decir esto? Si ponemos en práctica todos estos procesos, pues estamos hablando de los pilares de la civilización. Y en los pilares hay dos elementos, en los pilares de la civilización. Por un lado tenemos la inclusión y por otro la responsabilidad. Eh, se trata de asumir de de asumir la parte que todo el mundo tiene y entonces este elemento de inclusión hace que el hombre no, no solo es el maestro y el dueño de la naturaleza, como decía Descartes, no. El hombre, a través de la inclusión que le corresponde en este mundo en el que todo ser tiene un lugar, el hombre es un elemento en esta cadena. Eh, puede puede utilizar, eh, puede ocupar su plaza, su plaza eh, la plaza que le corresponde, pero no tiene derecho a abusar de ella. Y luego tenemos la segunda noción, la de corresponsabilidad, que implica que todos los hombres están obligados, todos los seres humanos de la tierra, sobre la tierra, eh, están frente a esta obligación de responder de sí mismos y de responder de cada ser humano que pueda, que puede estar en su lugar. Esto quiere decir garantía universal de seguridad social. Por ahí empieza. En cualquier lugar del mundo en el que haya seres humanos que se levanten por la mañana y se acuesten por la noche, cada hombre, cada ser humano debe responder de sí y de los demás. Y y así de modo recíproco. Y con esto voy a terminar. Y durante el debate me gustaría incidir insistir en un par de temas que no he tenido tiempo de tocar. Y ahora me gustaría citar de nuevo a Michel Foucault, un filósofo francés, que decía, hay que defender la sociedad. Aquí hay que defender los valores que acabo de indicar, porque son los valores que no pueden defenderse a sí mismos nos necesitan a nosotros si no se defiende estos si no se de defendemos estos valores van a ser instrumentalizados eh, por parte de los comerciantes eh, y van a perder toda toda su eh, profundidad intrínseca muchísimas gracias abdul y, y perdonar porque creo que hay gente que no tiene cascos, ¿no? O sea, Ahora va a ser más fácil porque va a hablar en castellano Modesta, pero si hay alguien que, que tiene los cascos y escucha el idioma que entiende, pues si alguien necesita, que lo diga, porque creo que no hay cascos suficientes. Que esto es así el... Sí. Vale, pues damos paso a Modesta. Que nos va a comentar un poco desde el arte esta reflexión y este, este ta, desde el, la taranga, desde el arte, como lo, como lo retoma. Vale, perfecto, muchísimas gracias. ¿eh? Bueno, ante todo, su... ante todo quiero agradecer a Susana y también a los organizadores de esta edición de Grigi Pixel sobre hospitalidad. Um, por haberme dado la oportunidad de hablar de un tópico tan importante como la hospitalidad en las artes visuales. ¿no? no muy a menudo, efectivamente, son dos asociaciones plausibles, o aparentemente no lo son. Pues desde mi punto de vista, una de las cuestiones más interesantes de buena parte de, los, de la producción artística actual se encuentra la relación que el arte teje con la hospitalidad y con algunos conceptos que se mueven alrededor de su órbita, como movilidad, inmigración, acogida, inclusión. La pluralidad de significados que puede asumir esta palabra se debe a un largo recorrido histórico filosófico. El concepto recurre en todas las épocas y se extiende a toda la superficie de la Tierra. No hay sociedad o comunidad humana que no se haya enfrentado a ella. Históricamente, sin embargo, podemos detectar los que llamo dos rasgos característicos de la hospitalidad, que han abierto dos caminos diferentes pero paralelos. La primera, que hemos denominado la, la ética de la hospitalidad, y la segunda, que conocemos como la hospitalidad de derecho, la política de la hospitalidad. Con respecto a la primera, entre muchos referentes teóricos, quizás hay que citar muy brevemente a Jacques Derrida, que entre 1996 y 1997 interviene en el discurso sobre la ética de la hospitalidad con dos textos muy significativos en nuestra contemporaneidad, que son de la hospitalité, y el otro es un texto pequeño, Cosmopolité de tous les pays, encore un effort. Aquí Derrida considera la hospitalidad un asunto privado opuesto a las leyes del Estado, en otros términos, según Derrida, todos somos libres de recibir a quien queramos en nuestros hogares. Con respecto a la segunda, la hospitalidad de derecho, uno de los referentes más inmediatos es Immanuel Kant, que en su ensayo titulado Sobre la paz perpetua, y fijaos, es un ensayo de 1795, aborda las cuestiones relativas al derecho internacional de la hospitalidad por la que un foráneo tiene el derecho a no ser tratado con hostilidad. El pacifismo jurídico de la hospitalidad es para él el vehículo para crear un orden cosmopolita internacional fundamental para la abolición definitiva de la guerra. Es sintomático, desde mi punto de vista, que Derrida y Kant hayan abordado el tema de la hospitalidad siempre en referencia o en contraposición al concepto de hostilidad. Ambas dimensiones, la ética y la, la política, mantienen inalterada una característica intrínseca de la hospitalidad que se manifiesta en la misma semántica de la palabra. Etimológicamente, hospitalidad deriva de la doble variante latina hospes y hostis, que remite al binomio amigo y enemigo y que revela, por un lado, el placer de experimentar el extranjero, que conocemos como la xenofilía Por otro lado, la hostilidad hacia él, que conocemos como xenofobia. En otras palabras, y siempre citando Jacques Derrida, lo quiera o no, lo sepa o no, la hostilidad testimonia a sí mismo la hospitalidad. En los discursos teóricos y en las prácticas artísticas se ha subrayado la necesidad de considerar la hospitalidad en un plan de intervención, tanto ético como jurídico, revelando a menudo la paradoja de una semántica que sigue suspendida en el frágil hilo de la recepción del otro. A partir del 2001, un año, desde mi punto de vista, extremadamente emblemático desde una perspectiva histórica y política, la producción artística ha tomado sendas particularmente innovadoras debido al compromiso que los artistas han querido establecer con cuestiones relacionadas a la vida real. Los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos han propiciado una lucha en contra del terrorismo que ocultó una política anti muy dura. El paso previo que ha justificado en varios países el, el intensificarse de los discursos nacionalistas, la suspensión de algunos derechos constitucionales y humanitarios, el generarse de un sentimiento de miedo hacia el extraño que se ha producido des años después, en la actualidad, en la elección de Trump, en el Brexit, en el gobierno Salvini, que ni ocultan ni matizan la componente xenófoba que sufre nuestra contemporaneidad. A partir de los nuevos desafíos sociales, la producción artística manifiesta la voluntad de comprometerse con la vida real e incidir directamente en ella, operando cambios concretos e intentando construir mundos alternativos. Es lo que en la teoría del arte llamamos, bueno, un fenómeno artístico, que llamamos The Everyday Aesthetics o The World Making, construir mundos. Pues cuando el arte empieza a comprometerse con asuntos reales, los asuntos reales se vuelven proyectos artísticos. A continuación, explicaré dos casos de proyectos artísticos desarrollados a partir de hechos reales y en referencia a la hospitalidad de derecho internacional, Ambos proyectos se, desarroll, se desarrollan en el mismo año, el año que yo encuentro emblemático, el 2001, pero en lugares totalmente opuestos en el mundo. Agosto 2011, el carguero noruego La Tampa recogió a 433 náufragos en proximidad de Australia, no obstante la Convención Internacional de 1951, según la, la cual los refugiados rescatados en el mar deben ser desembarcados inmediatamente en el puerto más cercano, el carguero fue abordado por las tropas militares australianas que le impidieron llegar a la costa. Con esta acción militar, el primer ministro australiano John Howard declaraba la que se dio a conocer internacionalmente como la guerra a los refugiados, The War on Refugees. One, no one is illegal. Es un colectivo de activistas políticos, de activistas políticos y artistas que usan como eslogan la conocida fra frase del premio Nobel Eliezer Wiesel. Como protesta la deshumanización política del gobierno, realiza unas semanas después una instalación titulada Assembly of the Invisible, Sea of Churches. 200 sillas vacías instaladas delante del Departamento de Inmigración y Asuntos Multiculturales de Melbourne. En cada silla, el nombre y la historia de un exiliado. Siempre en 2001... Y uno, esta vez nos movemos en, en Europa, muy cercanos de España, en las costas de Sicilia. El colectivo interdisciplinario italiano Multiplicity desarrolla un proyecto artístico para Documenta 11. El proyecto se enfoca en un artículo publicado en el periódico italiano La República por el periodista Giovanni Maria Bellu. El artículo desvela la noticia de un barco naufragado en 1997, la noche de Navidad, en proximidad de las costas sicilianas, donde perdieron la vida casi 300 refugiados. Los pocos que se salvaron denunciaron la tragedia, sin embargo, las autoridades ignoraron el hecho hasta que cinco años después el testimonio de un pescador que encontró en sus redes el documento de identidad de una de las víctimas del naufragio convirtió el barco fantasma en un asunto de debate y discusión internacional. Multiplicity empieza su propia investigación y realiza un proyecto artístico que, por medio de la documentación de hechos reales, demostró que el gobierno italiano había callado intencionalmente la tragedia. Giovanni Maria Bellu, en una entrevista reciente, ha declarado que hemos tenido la presunción de pensar que la xenofobia es un sentimiento que se manifiesta solo en una parte de la sociedad, la parte de la sociedad que consideramos enferma. La verdad es que la xenofobia es un sentimiento natural, un sentimiento que todos, en menor o mayor medida, tenemos. La reacción de la opinión pública es fundamental para entender la tensión experimentada en esta doble faceta de la hospitalidad, xenofobia-xenofilia. En el primer caso, lo de la tampa, el público no solo permaneció impasible, sino que las encuestas mostraron que la aprobación del gobierno aumentaba junto con la exposición de sus tácticas más duras. El problema de la hospitalidad no es tanto la indiferencia pública o la ignorancia sobre los efectos de la política antimigración bien documentada y ampliamente discutida, sobre todo en los medios de comunicación. Sino más bien la otra faceta de la hospitalidad, la xenofobia, alimentada por el medio que ha saturado el imaginario público. A este miedo tiene que enfrentarse la producción artística, que apelándose a la ética de la hospitalidad, se enfrenta a su otra cara, la xenofobia estableciendo una comunicación más directa y personal. En 2017, el artista Gandolfo Gabriele David realizó el proyecto artístico colaborativo y participativo titulado Nous sommes ici si, si. estamos aquí, we are here. Una instalación de 30 banderas de 6 metros de altura realizada con los textiles técnicos de alta visibilidad de color naranjo que hemos aprendido a reconocer en una multitud de imágenes que involucran a ciudadanos, operadores y mediadores culturales, convirtiéndose en un emblema de la complejidad y del drama de la inmigración. En Marsella la instalación se situó en una de las torres del perímetro de Fort Saint-Jean, el bastión, emblemáticamente, el, best, el bastión defensivo del antiguo puerto de la ciudad. El proyecto se desarrolló, desarrolló también en una serie de talleres donde, por medio de la técnica del storytelling, las comunidades de inmigrantes y refugiados de Marsella han podido narrar sus historias y experiencias y representarlas visivamente. Al terminar los talleres, los propios inmigrantes realizaron una performance en el espacio externo del Muse, el Museo de las Civilizaciones de Europa y del Mediterráneo. Con ocasión de la exposición, Gandolfo y yo decidimos realizar un catálogo que visualmente pudiera establecer un diálogo entre la ética y la política de la hospitalidad y lo hicimos tomando una referencia teórica muy importante. En su libro Totalidad de infinito, de 1961, Levinas describe la poética del rostro. El rostro es el primer contacto visivo con el otro, entra en nuestro mundo como una visita. Y de esta forma nos impone una responsabilidad que se configura en el paradigma de la cura y en la ética del don. Si permitimos a este rostro de entrar en nuestro mundo, podríamos entender que la diferencia es un don que se recibe. Termino. Nuestra contemporaneidad, lejos de haber disipado importantes problemáticas relacionadas al movimiento transnacional, vive un fuerte conflicto que a menudo se resuelve en problemas de hostilidad y en el despertar de una xenofobia cada vez más ingeniosa y politizada. Es mi opinión que la acción política a través del evento artístico y cultural tiene la capacidad de mostrar la doble cara de la hospitalidad, pero también de disipar por medio de proyectos colaborativos y participativos parte de esta xenofobia politizada. Al actuar en una dimensión local y comunitaria, estableciendo parámetros de vicindad, cercanía y proximidad, el arte actúa como un medio ético y político a través del cual podríamos entender que los otros son parte de un nosotros, o, como Blanca nos se recordaba, un nosotros. Gracias. Pues muchísimas gracias. Con ese nosotros nos lo vamos a quedar. paso la palabra a Paula Domingo de Lin, del trabajo que están haciendo allí en Ceuta. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Agradecer a Green Green la posibilidad ¿no? de, de estar aquí ¿no? compartiendo con vosotros. Me siento en familia, porque es realmente lo que vivo cada día en Ceuta, ¿no? el multicolor, eh, la pluralidad, la diversidad, lo que esta sala hoy día estamos viviendo. ¿no? Entonces, eh, voy a exponeros un poquillo. Lo que intentamos vivir en Ceuta partiendo de todas las intervenciones tan bonitas y tan buenas que hemos escuchado sobre hospitalidad. Eh, yo vengo de Ceuta. Ceuta es una ciudad española en el norte de Marruecos eh, con cerca de pues habrá como 86.000 habitantes que están censados pero viviremos como unos 100.000 porque hay mucha gente que es inmigrante y no está reconocida ni censada es una ciudad donde vivir la hospitalidad resulta complicado es una ciudad con dos fronteras una frontera metálica de 8 kilómetros y 300 metros con Marruecos, de 6 metros de altura, llena de concertinas dobles, donde realmente cuando nos situamos allí la hospitalidad es difícil ¿no? entenderla. Y luego tenemos el mar, quiero decir que nos separa ¿no? de las costas eh, europeas. Por lo tanto, es una ciudad cerrada donde realmente esta situación de fronteras hace que la gente tenga mucho miedo pues, a lo distinto, que la gente realmente no entienda ¿no? que haya personas que puedan llegar allá porque tienen miedo a no sé qué. Bueno, si sí, tienen miedo a lo que los medios de comunicación y las políticas eh, nos meten siempre, cada día, a través de sus anuncios y de sus mensajes en los medios de comunicación. Es por tanto que la mayoría de la población de Ceuta pues es, son personas que… yo siempre digo que cuando llegué allí me daba mucha rabia escuchar a la gente ciertas… Mmm, frases y ciertas ideas y ahora me da pena porque realmente la ciudad de Ceuta podría ser una ciudad de gran riqueza por toda la gente, por todas las personas que llegan, por la riqueza de la diversidad y es una ciudad cerrada que controla, que mata y que realmente hace mucho daño a las personas que quieren llegar a Europa buscando una vida mejor. Por lo tanto, la experiencia que os voy a contar es un poco pues, algo que me gustaría ¿no? que fuera más universal en Ceuta, pero que es posible, a pesar de esta realidad que os cuento, ¿no? de dos fronteras, de gente con mucho miedo, de gente con ideas muy racistas, que podamos vivir una realidad como la que vivimos en el in. El IN es una asociación que se creó en Ceuta hace 20 años, que empezamos a… llegamos a Ceuta, una comunidad de carmelitas de la caridad bedruna y llegamos en el 99 y lo que queríamos era pues hacer lo que hoy esta tarde aquí se está hablando, queríamos vivir junto con las personas que llegaban allá… Y poder disfrutar todos juntos de la riqueza y a la vez queríamos que eso se pudiera extender a más sitios y también queríamos que pues, toda la violación de derechos que se están realizando en la ciudad de Ceuta y en otros lugares, pues deje de ser. Lo más importante de ELIN, creo yo, ELIN es una asociación pequeña. Somos poca gente, no tenemos medios, somos todos voluntarios, no tenemos subvenciones, vivimos de la gente que buenamente quiere aportar lo que van viendo, los voluntarios y todos. Pero hay algo muy especial que nos identifica a todos, tanto los chicos que vienen pues, atravesando fronteras como los que llegan de Europa y de España y queremos compartir allí juntos todos, que creemos firmemente en la igualdad y la hospitalidad no es posible realmente si no creemos en la igualdad. Creemos firmemente que todos somos iguales en dignidad y derechos, como dice realmente la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Yo creo que el mayor problema que tiene la sociedad es que todavía seguimos haciendo diferencias entre unos y otros y seguimos diciendo que los demás son inferiores a nosotros y por eso no podemos realmente vivir una auténtica hospitalidad. Allá todos los que llegamos tanto de España, de Europa, como de África, como de Asia, cuando llegamos allá lo único que queremos es vivir en igualdad. Allí todos los que llegamos tenemos responsabilidades y tenemos cosas buenas para compartir. Por eso no estamos de acuerdo con la gente que dice ¡Ay, pobrecitos, emigrantes, no traen nada! Es que los pobres no tienen nada. Hay que ayudarles porque no tienen nada. Eso no es verdad. Desde nuestra experiencia de Elín Podemos decir que eso no es verdad, porque todas las personas tenemos valores, todas las personas tenemos cantidad de posibilidades para compartir. Y es lo que hacemos allá. Quiero decir, cualquier persona que llega allá no puede decir yo no tengo nada. Tú no tienes si acaso dinero, no tienes trabajo, pero tienes cantidad de valores y aquí estamos para compartirlos y crecer juntos. Y es lo que hacemos. Nos vamos sensibilizando unos a otros, vamos intercambiando las distintas culturas. Cuando se llega allí, se dice aquí, realmente la única norma es el respeto, porque aunque todos somos iguales en dignidad y derechos, todos somos diferentes por el lugar de nacimiento. Todos venimos de distintas lenguas, religiones, de distintas culturas, de distinto sexo. Por lo tanto, la única norma es respetarnos y enriquecernos con los valores de cada uno. Y esa es la gran experiencia que tenemos en el IN. El IN es una casa pequeña, si fuerais a Ceuta es una casa pequeña, vivimos allí y a la vez tenemos eh, las actividades, pero es como que la, toda la energía positiva de la gente que pasamos por allí pues se impregna en las paredes y la gente se siente feliz en aquella casa pequeña y pobre. No tenemos dinero. Allí nadie recibe ninguna ayuda económica, ni recibe ropa, ni comida, ni nada, porque los emigrantes eh, viven en el, de en el centro de estancia temporal de emigrantes que hay en la ciudad que depende del gobierno. Entonces, ellos por el día pueden salir a la ciudad no pueden salir de la ciudad hasta que el gobierno lo decide. Quiero decir que ellos tienen que estar allá, pues puede ser que tres meses, que un año, que dos años, hasta cinco años sin tener derecho a nada, solamente a comer y a dormir, porque no pueden estudiar, no pueden conseguir el pasaporte, no pueden empadronarse. Los emigrantes en Ceuta no se pueden empadronar. Nadie, ninguna persona emigrante en Ceuta puede empadronarse. Por lo tanto, no tiene ningún derecho. Y en esta realidad eh, de tanta injusticia y de tanta eh, dificultad para todos ellos, después de haber atravesado 40 fronteras físicas, llegan a Ceuta, se encuentran con dos fronteras más físicas, más todas las psicológicas del rechazo de la gente. Por eso el poder vivir en Ceuta una realidad de hospitalidad es para nosotros vital, porque es un poco curar tantas heridas que realmente pues, eh, las personas que intentan llegar de otros países y que han atravesado tantas fronteras pues llevan consigo. El otro día, ayer concretamente, me venía un chaval muy enfadado porque había ido a la biblioteca a sacarse la tarjeta para ir a leer y me dijo, me han mirado muy mal y me han dicho que un negro no tiene que estar aquí. Quiere decir que realmente, continuamente, en la calle están sufriendo ¿no? el, el racismo, quiero decir, que la no aceptación eh, de que ellos estén allá, pero como yo yo digo, tenemos que ir creando microcrimas, ¿no?, donde se dé lo que hoy aquí estamos hablando, la hospitalidad. ¿Qué es lo que hace el im para que podamos realmente vivir esta experiencia de hospitalidad? Pues trabajamos, como ya os he dicho, la igualdad, trabajamos la acogida. Hay una cosa muy importante a la hora de la hospitalidad, de la hospitalidad y es que… Es muy importante que yo acoja al otro. Es importantísimo, ¿no? Y aquí hemos estado hablando todo el rato de que hay que acoger a la gente que llega. Pero es más importante que el otro que llega me acoja. Porque si no hay una acogida por ambas partes, siempre va a haber una relación realmente de desigualdad. Por lo tanto, lo que sí... Eh, vivimos allá, es la acogida de unos a otros. Todos nos sentimos ¿eh? que acogemos y que nos acogen. Todos sentimos que crecemos juntos y juntas y todos sentimos que podemos eh, intentar que estas experiencias de acogida se puedan prolongar en otros sitios allí donde estemos. Eh, la asociación eh, de está abierta todo el día. Tenemos talleres, tenemos eh, clases de español porque la lengua es eh, la llave ¿no? para entrar en la sociedad, para poder integrarse. Tenemos actividades de culturales, talleres de formación, bueno, cantidad de actividades. Pero todas estas actividades las realizamos entre todos. También los chicos inmigrantes que llegan tienen valores y ellos hacen talleres con el resto de la gente y las actividades todas son interculturales. Eh, podemos hacer una comida africana y a lo mejor resulta que la comemos en platos españoles. Eh, podemos hacer un cuentacuentos africano y se puede lo puede estar narrando también un chico español. Quiero decir que siempre intentamos la interculturalidad, que realmente cada uno nos sintamos que tenemos un espacio, que no somos ni inferiores ni superiores. Un aspecto también importante, además de, la, de esta acogida en igualdad, es la sensibilización. Nos tenemos que sensibilizar, tenemos que ayudarnos ¿no? a saber que lo que estamos viviendo allá es importante que lo llevemos a otros sitios, es importante que lo hagamos posible en otros lugares. Y por eso trabajamos mucho todos el tema de ir a los institutos, a la universidad y hacer actividades conjuntas. No vamos a que el chaval negro cuente su experiencia trágica porque nos parece realmente que es pedir a la persona algo que es muy sagrado para ella y que es muy íntimo sino a hacer actividades que, donde todos nos podamos sentir iguales y vamos a tratar tratamos temas sobre pues eh, diferentes aspectos que interesan a todos. Y eso es un aspecto muy importante porque la gente de Ceuta va reconociendo a la persona que llega como una persona como ellos. Y eso es lo que más resalta cuando comparten, ¿no? Ah, es que son como nosotros. ¿Por qué no? ¿Quién ha dicho que no son como nosotros? No. Quiero decir que realmente se crean experiencias muy bonitas de quitar estereotipos y de quitar actitudes racistas cuando se entra en contacto. Yo siempre digo que realmente los africanos tienen una gran riqueza de comunicación, tenéis una gran riqueza de comunicación y de hecho cuando realmente salís... A encontraros con el resto de gente, la gente se queda maravillada, se queda sorprendida. Tenéis una capacidad impresionante de que la gente ¿eh? pueda descubrir la riqueza que traéis. Y ahí nosotros trabajamos mucho en el IN, como después de pasar por el IN, donde estén, tienen que ser líderes ¿no? de realmente hacer ver a la población que son personas con dignidad, con derechos y que tienen cantidad de cosas, tenéis cantidad de cosas que enseñarnos. Entonces, el tema de la sensibilización lo hacemos mucho y el tema que también se ha hablado aquí, que es muy importante, que es realmente cómo tenemos que hacer para que esta sociedad reconozca la riqueza de la inmigración, para que esta sociedad no vea la inmigración como un problema sino como una riqueza, porque es así. Todos los que estamos aquí, yo creo que podemos decirlo. ¿no? Quiero decir, todos los que estamos aquí conocemos ¿no? cómo hemos intercambiado unos con otros y nos conocemos mutuamente y sabemos que todos tenemos riqueza. Entonces nos meten en el miedo de el emigrante que viene, pobrecito, que hay que darle todo y que no sabe nada o el que viene violento y que hay que tener cuidado porque nos puede robar o puede, puede crear cualquier situación de riesgo. Entonces, eso es importantísimo hacerlo público al resto de gente. Y yo siempre que hablo, y hablo africanos digo lo mismo, ¿no? Adelante, tenéis mucha riqueza, tenéis muchas cosas que decirnos. Tenéis muchas cosas que enseñarnos y realmente eso es lo que va a hacer que realmente la sociedad vaya siendo más hospitalaria. Porque es mucho más fácil ¿no? acoger a gente que nos trae riqueza que a gente que creemos o que nos dicen que viene a pedirnos. Y ahí ese es el gran problema. Y luego está el problema, el tema reivindicativo. Quiero decir que trabajamos mucho en la asociación Elín, cómo defender los derechos. Y lo trabajamos todos conjuntamente, trabajamos que realmente también eh, todos tenemos la responsabilidad, no solamente los españoles, todos tenemos la responsabilidad ¿no? de denunciar la violación de los derechos de cara a las personas emigrantes o a las personas diferentes, porque ya no solo son las emigrantes, estamos en una sociedad que margina todo lo diferente, ¿no? Entonces, realmente eh, tenemos muchos talleres de formación, de sensibilización, de participación y luego tenemos muchos actos reivindicativos. En la ciudad de Ceuta, pues participamos en, acogemos a cantidad de gente que llega para reivindicar, tenemos todos los meses una, una concentración del círculo de silencio y los mayores participantes son los africanos, son los que más participan. Quiero decir que realmente ¿m? lo que intentamos es que lo que estamos viviendo sea de todos, no sea de que los que estamos ahí españoles vamos a decir, no, todos, todos construimos la hospitalidad, todos queremos ¿no? que la sociedad cambie y para eso también tenemos que cambiar nosotros, no, tenemos que ir cambiando y eso es lo bonito que nosotros aprendemos en Ceuta, a ir los unos a otros y hacer que la sociedad pueda cambiar. Bueno, muchísimas gracias, Pablo. Uf, ha sido muy bonito. Eh, pasamos la palabra a Serimbay, un poco de respuesta y en, en relación a su experiencia aquí en Madrid. Pues muy buenas tardes, no sé decir muy buenas noches ya. Eh, muy interesante pues todas las ponencias de Modesta, de Paula como de Abdurrahman. Eh, yo no sé qué decir ya de este tema, que es eh, una cosa súper, súper interesante. Eh, desde que nos ha comentado Abdurrahman de la Teranga Senegales con los cuatro tres, los cuatro T's que me emocionó un montón, también de que ha cogido un ejemplo de pescador, que yo soy pescador y sé todas las palabras, cómo lo estaba definiendo y cómo lo estaba explicando, cómo lo he vivido, vamos. Y molesta que ha pasado la frontera física, esa que es una principal barrera de esta de la hospitalidad actualmente, de cómo se está publicizando las cosas hasta que estamos perdiendo mucho este valor, que, que es una cosa eh, súper fundamental. Y ahora mismo, en la actualidad, en esta vida moderna, digo, eh, mucho se está perdiendo de esto. Y que Paula también nos acaba de hablar de Ceuta, que quien escuche Ceuta de aquí en esta sala muchos pues les recuerda algo, les remueven algo, por también esta frontera física que hay y después de pasar unas cuantas, tantas, llego a Ceuta y pues por lo menos ahí hay personas dispuestas, gente como ella, voluntarias, ahí acogiendo a gente. Eso, yo como eso ya me lanzo un poco para también contar, pues porque yo he vivido todas estas épocas, todas estas cosas, desde la teranga senegalesa, que yo soy senegales y educado en esta cultura, eh, de esta hospitalidad, de esta teranga. Una cosa que yo creo que es fundamental, la hospitalidad en la vida, algo que, un valor que hemos perdido y hasta cualquier religión que hay en este mundo, que hay diferentes en todos los continentes, pues siempre, no sé llamarlos versos o cómo llamarlos, aparecen esta de verse al otro, de verse como, como en frente de su prójimo, verse como el otro, pues considerarse que esta persona que viene a mí soy igual que él, que sea blanco, que sea negro, quien sea, pues soy igual que él. Y es, por ejemplo, en el caso de Senegal, eh, una cosa que eh, muchas veces, de hecho, cuando llegamos aquí, nos choca mucho ver a alguien que duerma en la calle, porque allí eh, está la comida, está el té o quien, quien esté pues invitado. A dormir nadie se queda en la calle, todo el mundo tiene donde dormir. Una cosa que a muchos cuando han llegado aquí, pues es que les ha chocado mucho ver a gente que duerme en la calle. Y hasta ahora se han de esta pregunta. Eh, de, es un cambio de este mundo moderno. Porque también muchas cosas cambian por política. Por la política que hace que somos más modernos y hay un miedo que nos venden, que nos venden siempre. El miedo a la hospitalidad. Nos venden un miedo a la inseguridad. Por ejemplo, estos discursos que venden de mmm, la, tantos que saltan la valla, los delincuentes y tal. No es solamente el miedo hasta el extranjero, porque aquí también es una cosa que se vive entre gente de aquí, nativos de aquí. Hay cierta desconfianza al otro. Eh, que no puedo aquejar a esta en mi casa, porque también es... Mmm, Diría el sistema de vida, cómo vive la gente, el espacio también, porque también aquí las casas son otros tipos de casa. Cada uno necesita como mi espacio en mi casa. Uy, tengo solo un cuarto y tal, ya excluye al otro. Y yo, dando como un ejemplo de mi infancia, eh, todos los colegas, cada uno tenía su cuarto, pero dormíamos en un cuarto tan pequeño, apilados. Y son cosas que recogíamos a otra persona que lo traíamos a casa, que es una cosa que aquí si te dicen, uy, yo tengo solo un cuarto, te hace la pregunta, pero en un cuarto yo puedo dormir, pero, pero no. Es un cuarto, es mío, mi cama es mía. En mi salón, pues es que no, no puede ser. Luego tengo que ver la tele o necesito hacer lo que sea que es también este que es un factor también que pues nosotros que venimos de África es como nos hacemos esta pregunta de que, qué está pasando pero es el mundo de aquí que, que vemos que funciona así y ese miedo a la hospitalidad que es, decía que esos discursos que nos que nos venden sacándonos como tanto porcentaje, por ejemplo, de, de criminalidad, ahí ya entra la gente, esta duda, en el momento que ven a alguien que esté en, por ejemplo, un momento así crítico de necesidad de, pues, de acogerme o tener este hambre, es como… Ah, Ahí tengo prisa! Son esas cosas también que chocan bastante y decimos, ¿hasta dónde nos llega este miedo al otro? Algo que tenía que ser, algo que te enriquece, porque es uno que viene, por ejemplo, de Granada. Pues si yo soy de Madrid, pues de maravilla, que nos sentamos ahí, tomamos un café, te pago un café o lo que sea, o te la cojo en mi casa... Te abro en mi puerta, la puerta de mi casa. Es como esta pregunta que hacemos para este debate. ¿Hasta eh, dónde se abre mi casa? ¿Hasta dónde? Pero muchas veces es como encerrarse, como un encierro de, pues, hasta aquí. Porque aquí, y de hecho mucha gente me lo pregunta, muchos compañeros, que aquí, porque si preguntas a alguien, eh, te dice, me llamo Jorge, y nuestra costumbre muchas veces es decirte nombre, apellido. Y por, por dar algunos ejemplos de cosas que es como un poco tal. Aquí para conocer a alguien de qué zona vive o en qué casa vive, pues, lo tienes que conocer mucho tiempo para saberlo pero a nosotros a cualquiera que lo preguntes directamente dice cómo se llama nombre apellido dónde vive directamente es este miedo de estos discursos que nos venden por ejemplo que nos lleva a, a encerrarnos tanto que no queremos que el otro no que no nos conozca hasta aquí hasta aquí y ya está y eso y eso eh, también, en, digo, esta complejidad del mundo moderno hace también que la hospitalidad suele ser una cosa que se canalice eh, como en las organizaciones o en las ONGs, que muchas veces a nivel individual es como este rechazo y al final son organizaciones que, que gestionan este tema de la hospitalidad o voluntarios como por ejemplo este centro que es cerca de, que es un centro ejemplar, de verdad, que yo creo que luego pediré un aplauso y un agradecimiento a la gente que trabaja aquí, que mucho están haciendo sobre, sobre este tema de hospitalidad, esta ayuda, de verdad. Les pediré ahora mismo este aplauso, de hecho, para avanzar. Y eso siguiendo en este mismo hilo eh, aquí, como también si hablamos de hospitalidad eh, casi siempre nos referimos a los que venimos de fuera, la gente extranjera, los inmigrantes, porque mayor parte, no digo toda, pero mayor parte eh, estamos pensando si hablamos de hospitalidad de la gente que viene de fuera. ¿Qué pasa? Políticamente puedo decir políticamente pues eh, no solamente estos discursos de miedo, estos discursos xenófobos, pero llega hasta políticamente que sea mmm, como un delito. Cuando la hospitalidad llega a ser delito. Eh, me acuerdo perfectamente del 2009 que al final hubo como una gran protesta para eh, salvar esto, como salvemos la hospitalidad. Que eh, es un tema que no solamente castigaba al extranjero que acogen, pero el nativo de aquí que acogía eh, a emigrantes, pues podía recibir eh, castigos económicos hasta 10.000 euros. Yo no sé si la gente se acuerda, pero eh, en 2009 llegaron a proponer hasta multas de 10.000 euros. Entonces diría yo en esto, ¿hasta qué parte va esta humanidad? ¿Hasta qué parte estamos llevando el barco? Si hasta las instituciones, la política llega a presionar a que oyemos al otro, a que no abramos nuestra casa eh, hacia el que viene. Y eso, para cerrar rápidamente, para que podamos después pues, abrir el debate y hablar de este tema, si hablamos siempre de hospitalidad, pensemos en abrir tu casa o lo que sea, pero hospitalidad también llega también en el corazón, en la manera de recibir a la persona. No es que eh, tengo algo que ofrecerte o no es que eh, te doy de comer porque tienes hambre mmm, o de beber porque eres sediente o lo que sea, pero también la forma de hablar, la forma de recibir a la persona, sentirse, como esta persona, sentirse en su lugar, que es su, tu forma de hablarle, el lenguaje también que hace sentir a esta persona, mmm, está acogida. Eh, porque hay formas que son, por ejemplo, formas humillante a la persona, que te hace sentir como inferior, que también es una forma de hospitalidad, de recibimiento, que, que es como... Mmm, no eres el bienvenido, vamos. Y de esta forma, eh, pues el otro, pues se siente como rechazo. Es muchas veces mmm, lo que suelo contar que muchos años he vivido aquí. Eh, mucho se habla de abrirte la puerta, pero eh, dentro del corazón no está abierta, porque es que es como una obligación, pero sí. Por dentro hay algo que está y cada persona percibe, porque sientes, ves, lo sientes y lo ves. Y al final ves que esto realmente no es una apertura, es como un rechazo. Y así yo creo que voy a dejar abierta para que todo el mundo pueda, diría, añadir o hacemos preguntas y abrimos esta segunda ronda para ver que más surge, porque seguramente aquí van unas cosas maravillosas. Uy, ah, sí, ahí va. Bueno, ahí lo dejo. Gracias. Bueno, alguien se lanza a comentar, preguntar? Nadie? Bueno, Quiero dar las gracias a, a todos los que han intervenido. Ha estado realmente muy bien. ¿Se me escucha? Bueno, pues... Buenas tardes. Decía que quiero dar las gracias a todos los que han hablado. Eh, ha sido muy enriquecedor y yo realmente quisiera que seguir oyendo mucho tiempo todas estas experiencias. Y me gustaría empezar por eh, comentar algo de lo que he oído decir a Modesta de Paula. Eh, si no me equivoco, viene de una ciudad que está al lado de la frontera. No, perdón, me refiero a Paula Domingo de Ceuta. Eh, Ceuta tiene una, una barrera, una, una valla muy alta con, con, con certinas. Yo quería saber quién acoge a los migrantes que llegan. O ¿Ustedes van y recogen a los migrantes o, el, o, el, o las autoridades públicas se los, se los entregan o les facilitan el acceso a su, a su organización? Esa es mi primera pregunta. Luego, también a, a, a la persona que ha hablado de, de Senegal. Eh, me ha gustado mucho escuchar esa definición de la tierra de la protección de, de la tierra de la cercanía con respecto a la tierra esto es como ver la paja en el ojo ajeno y... Eh, eh, eso. Y a veces cuando se habla de hospitalidad no, no, no se habla de, de la tierra, la tierra es el sustento de todos nosotros ¿no? y todos somos migrantes eternos, europeos, africanos, no importa, todos, el ser humano ha sido siempre un migrante y hasta ahora es verdad que en África eh, se ha preservado el sentido de la hospitalidad no hemos cerrado aún las puertas aunque con los, el conflicto con los yihadistas uno empieza a tener miedo a, abri, a abrir la puerta a determinadas horas de la noche ¿no? que empezamos a preguntarnos quién puede ser a estas horas ¿no? pero yo creo que en Europa eh, la pérdida de la hospitalidad tiene que ver con el desarrollo se dice que Europa está desarrollada, que tiene todas las riquezas, las competencias, pero voy a voy a coger solo un ejemplo. El teléfono. Yo siempre me ha... Me ha divertido ver o oh, me, me ha resultado paradójico ver gente comiendo juntos en un restaurante por ejemplo y están cada uno mirando su teléfono es lo que me ha sorprendido en Europa pero ¿cómo es posible? o sea, te vas a un restaurante para comer con alguien, para disfrutar un rato con alguien y resulta que estás en otro mundo, o sea, no estás con esa persona y ¿dónde está la hospitalidad? No se puede ser hospitalario con la cabeza baja mi, mirando la pantalla del móvil, si ni siquiera estás mirando al que tienes enfrente. ¿Cómo vas a abrir tu corazón a esa persona? ¿Cómo le vas a conocer? Para mí, la hospitalidad es introducirse en la vida del otro. Y mientras esto no se produzca, no hay hospitalidad. Entonces, mi pregunta o la reflexión que lanzo es esta, ¿no? No, no podemos volver un poco a hablar de, de este tema o, o plantearnos de nuevo este tema de, de la relación con el otro. O sea... Si estás ahí con un teléfono informando a otro que está fuera, ¿no? de, de algo y, y no haces caso al que al que tienes enfrente. No sé, esto es algo que realmente a mí me sorprende. Me gustaría oír escuchar qué opinan los demás. Si Buenas, yo me llamo Valde Bubaka y más bien, más que una pregunta, tenía una contribución, un comentario, con respecto a lo que todos habéis dicho, todos, esta hospitalidad de la que habláis. ¿Cómo se llama usted? El señor Seika ha hablado de una rutina antigua en África. Bueno, para mí, para empezar, no se puede comparar Europa y África. La hospitalidad en África, las costumbres allí en África, pues siempre han sido un una costumbre de acogida del ser humano. Queremos comprender al ser humano y tenemos, queremos, queremos darle un, un valor al sentido y no siempre es fácil entenderlo y no es fácil vivir esta hospitalidad, estas cosas que, que se, dan más valor, se le dan más valor que a las personas las cosas materiales. Es decir, que hoy tenemos que conseguir esta hospitalidad y es que hay veces que los, uh, las personas valoran más las cosas materiales que al ser humano. O sea que aquí, en mi opinión, lo que tenemos que saber es Volver a, a examinar, a, a educarse para darle al ser humano su verdadero valor. Esto, aquí no estoy hablando de, de, del otro, de una raza, de este o del otro, no, el valor humano, esa es la primera base nosotros somos el mundo la tierra está hecha para, para nosotros para los seres humanos y es un lugar en el que vivir y es el ser humano el que lo configura somos nosotros los que podemos mejorar este mundo. ¿Seremos ah. nosotros los que el, haremos que el mundo evolucione y que haremos de este mundo un mundo corrupto o no? Ahora, usted, tú, has hablado mucho de las ayudas. Porque es verdad. Que, que la gente ve a estas personas que vienen de África y, y lo que hay que hacer es ver el valor que esas personas tienen y acogerlas. Los otros a lo mejor lo rechazan porque no han comprendido el valor que estas personas tienen como seres humanos. A lo mejor es que quieren ver a estas personas que vienen de África como con un valor material, como cosas. Creo que tenemos realmente que reflexionar en torno al ser humano y saber que la vida es mucho más importante. Esa es la realidad. Con esto querría agradeceros a todos vuestras vuestras, eh, vuestras eh, presentaciones. No tenía intención yo de participar, pero bueno, aquí estoy. Me llamo Gilda Gildas, vengo de Burkina Faso. Y yo quería intervenir sobre la segunda pregunta de Natu. Ha hablado de tecnología, por ejemplo, y yo creo que él también va a responder, porque yo creo que la, la pregunta se la han hecho a él, pero yo voy a intentar responder un poquito y defenderte. ¿eh? Bueno, a ver, estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Natú. Estamos en este mundo tan virtual, tan metidos en el mundo virtual, que es que nos damos, no nos damos cuenta de lo que tenemos alrededor. Y hay una reflexión que, que, que tenemos que hacer. No es tanto el teléfono o to, todos los instrumentos que utilizamos así informáticos, pero lo que hay que preguntarse es para qué o por qué estamos utilizando esto. Porque a lo mejor tenemos un contenido que... Podría resultar interesante para las personas y a lo mejor oh, podríamos hacer que las personas no recurrieran al teléfono móvil para hacer tonterías, sino para encontrar información y contenido que les pudiera interesar. Entonces, aquí estamos transportados a un entorno en el que las redes sociales dirigen nuestra vida pero en realidad el 70% del tiempo que pasa la gente en el, con el móvil es para hacer cosas tontas, completamente inútiles. Y yo siempre he dicho, cuando te acuestes por la noche, Haz balance de lo que has hecho. Y entonces, haz balance, por ejemplo, de todo lo digital. ¿Qué has hecho en el mundo digital? Pues te vas a dar cuenta de que el 70% del tiempo que has pasado en el mundo digital ha sido completamente estúpido, inútil. Y ahora, yo creo que este diálogo es una oportunidad. Por eso hay que reflexionar de otra manera. Bueno, esa caja que tenemos ahí, no vamos a ir muy lejos. Eh, mañana es, vamos a tener esta, este acto. Pero en, en realidad lo que tenemos como teléfono no es más que una conexión, una conexión que nos permite ir a buscar un contenido útil. Les permitimos a la gente que se conecte al mundo digital, pero para poder sacar una información muy útil, ni Facebook, ni WhatsApp. A ver, no estoy contra Facebook y WhatsApp, ¿eh? porque yo mismo los utilizo, pero deberíamos centrarnos más en el contenido que nos resulta útil. Hoy hablamos aquí de hospitalidad y tenemos la, el valor humano y toda la información que nos resulta tan importante. La información importante, cuando uno abre su corazón ante alguien y que per, y cuando permitimos a esta persona que tenemos enfrente eh, que abra también su corazón, podemos intercambiar información y podemos acompañar a esta persona en su camino hacia la información. Y ese es también el camino de la hospitalidad. O sea que hoy en día esta cuestión de la información Creo que parece más importante que el mundo. Hoy se dice que la verdadera riqueza es la información, no es como un arma. Así es que vamos a redefinir esta noción de información, de contenido. Tenemos que permitir a las personas conectarse al mundo digital para enriquecerse y no perderse en un mundo estúpido sin saber exactamente qué es lo que quieren hacer. Voy a ser muy breve, solo apuntillar una cosa al compañero de Burkina. En el caso de las redes sociales, también tiene dos dimensiones diferentes cuando hablamos en el contexto europeo, como el que comentaba la compañera, del de muchas personas migrantes que tardan 15 años en ver a su familia por irregularidad administrativa, no pueden viajar a África, y ese WhatsApp o ese Instagram o ese Facebook están viendo crecer a sus familias así. Entonces las redes sociales también tienen dos dimensiones, para las personas migrantes o para las personas acomodadas y privilegiadas, solo eso. Hola, ¿qué tal? Maleni Cáceres, la verdad es que... Estoy muy emocionada de escuchar cada punto de vista. Yo creo que está bastante bien nutrida de filosofía, de autores, de muchos temas que además de política, además de inmigración, además de economía, es un tema de muchas aristas muy grande que nos podría hacer participar durante horas, pero yo puntualmente tengo una, una emoción y una inquietud bastante grande que voy a tratar de ponderar en pregunta. Yo vengo de México y me quedo un mes en Europa y la enseñanza de encontrar un lugar así es que en el sur de donde yo nací, en Tabasco, no hay nada parecido a esto y las veces que lo hemos intentado hacer, Estados Unidos nos ha trabado para poder darle bienvenida a la gente de Guatemala, a la gente de Honduras, a la gente de Salvador, etc. E inmediatamente también tenemos otro síntoma, no somos hospitalarios con la gente de la clase baja indígena, e intentamos hacerlo irónica y lógicamente con la gente de fuera. Es como un síntoma de el mexicano buen anfitrión, sí, pero también no. Entonces, eso me deja una pregunta para cualquiera que, que pueda decirme de eso su experiencia variada, que, que, este, que concluir de esto. Y la pregunta es, si ¿sí es verdad que el humano es un elemento de la cadena humana. Y si sí, es verdad que la política actualmente es deshumanizadora. ¿Cómo se defiende la sociedad sin quebrantar el espíritu? Porque hubo un momento en que ustedes se gestaron como intermediarios de la sociedad, la parte positiva y la parte negativa. Y hubo un momento en que tuvieron que hacer un lazo entre su vida laboral y también la vida, digamos, desde el punto de vista de Hannah Arendt, la vida del espíritu que busca que el alma se unifique con el extraño para tratar de encontrarse a uno mismo, para tratar de encontrar una respuesta, no lo sé. Entonces, ¿cómo se gesta y cuál sería la principal resistencia dentro o fuera de la familia o del país para poder darle avance a una iniciativa de este tipo, por decir, el norte o el sur de cualquier país? intervención más y si queréis damos la palabra a la mesa por si queréis añadir algo hola gracias por la intervención me gustaría preguntarles una cosa estoy comple completamente de acuerdo con esta idea de igualdad es natural para mí gracias a la inmigración ha podido poblarse el planeta tierra verdad um, o sea, ahí estoy muy de acuerdo y ahora mi pregunta sería por qué es interesante hablarle de hospitalidad a los que la piden y cuál es el interés de hablar de hospitalidad a gente con gente que está de acuerdo con ello? O sea, porque aquí estamos todos de acuerdo en lo que es la hospitalidad y qué, qué tenemos que esperar? Cuál es la próxima etapa? Sí, sí. Vale, eh, yo no sé si contestar en español la última pregunta o en francés, que yo creo que hablo ya mejor el español que el francés. Sí, sí, es que es como una mezcla de todo, pero yo creo que mejor en español. Eh, eso que acabas de preguntar, como todo el mundo estamos de acuerdo con la hospitalidad, porque este debate... Eh, yo creo que es súper importante porque es un debate, que es una cosa que, está perdiendo, que se está perdiendo bastante y eso que acabamos de decir, los discursos del miedo que está cambiando a un montón de gente, la gente, eh, mucha gente, digo la gente porque si digo la gente es como si todo el mundo, mucha gente se está comiendo estos discursos y esto les lleva pues a, a este miedo de tener miedo al otro y eso va ganando terreno. Y son súper importantes estos debates para que veamos también en la situación actual en la que estamos, que eh, hay muchos discursos de miedo que está cambiando a Mogollón de Peña. Y eso, pues para compartir esos espacios, pues es como formarnos más y también eh, buscar otras redes donde llevamos este debate para buscar alianzas con esta gente y demostrar que, esto que se está diciendo, este discurso de miedo, esto que dicen de la hospitalidad es una mentira. Porque aquí hay mucha gente que yo no sé cómo fue la primera vez que vieron o vivieron con un inmigrante así de cerca. Es otra cosa que no es nada parecido a lo que les venden en la tele. Porque yo me acuerdo de algunos saltos ahí de la valla que decían, ¿cómo se llama? Esta enfermedad que mató a mogollón de gente, Ebola que decían ebola ebola y la gente, mucha gente, piensa que al acercarte a alguien ya te entra el ebola Y hay gente que han comprobado que no es así. Es, son cosas así que hace que eh, todos seamos, estemos conscientes de que lo que se nos está viendo, vendiendo no es verdad. Compartir momentos así, la cercanía de saber que eh, soy como tú, tú eres como yo, porque yo también te digo una cosa, eh, muchas veces como como en mi familia somos musulmanes y la, el velo que llevas y tal nadie lo lleva, a mí me me era una cosa como raro, pero yo tengo muchos amigos árabes que llevan el velo y a mí digo amigas digo amigos, pero amigas para usarla. ¿eh? Y al, al hablar con ellos de todos esos temas, al final es una cosa como, ah, ahora ya sé lo que es y no lo sabía. Y yo soy musulmán, por ejemplo. Y son cosas que al final aprendes mucho más y dices, ah, ahora sí soy más consciente. Y con cualquiera que en ese momento hablo de este tema, yo le puedo decir, no, el velo es por eso y es por lo otro y por lo otro. Y muchas veces se vende como, mmm, estáis las chicas obligadas a llevarlo y esos temas y es una cosa voluntaria de cada uno hasta su religión. Es como la hospitalidad, pues la salvamos porque se ha perdido mucho con este mundo moderno, porque en los pueblos, sí, en algunos pueblos todavía queda, pero es una cosa de educación, para pasar un poco más mmm, de lo que se ha preguntado a la compañera y eso. Es, una, es un tema de educación eh, en los valores africanos, es una cosa que eh, es fundamental, es súper importante. Muchas veces nos preguntamos o vemos en una familia que se come en un bol grande, mogollón de gente. Es como una educación de compartir, de la cercanía, de que todos estemos juntos. No es que en cierta, porque eso muchas veces mmm, lleva a que pensemos que ¿Es por falta de comida? ¿Es por pobreza? Eh, no, es por otro valor que es una educación de que todos estemos y que todos compartamos lo que hay en este plato. Esta cercanía tú y yo, así, cada uno cogiendo poco de una cosa y compartir. Es este valor de educar que es diferente a lo que mmm, aquí otra educación es la mesa, se comparte, pero cada uno con su plato, lo que está en su plato. Es como un poco este individualismo que genera también este miedo al otro. Yo compartiendo con esto tal, yo sé que no me vas a pegar ninguna enfermedad y tal. Es que es un debate, un mundo que puedo abrir sobre esto de compartir y de la hospitalidad. No sé si me estoy enrollando mucho y tal, pero no. En fait, euh, bon, Bueno, creo que Serin ha contestado euh, en cierto modo a la última pregunta, pero a mí me gustaría citar que euh, en fait, les es verdad que todos estamos de acuerdo, entonces podemos decirnos, vale, como estamos de acuerdo, pues vamos a cambiar de tema, pero las transformaciones sociales y políticas son más complejas que todo eso. Antonio Gramsci es un teórico, un activista italiano que decía que si se quieren conseguir cambios, ya que estamos de acuerdo en que hay algo que, que falla y cuando hablamos de la criminalización de la sociedad, de, de la falta de acogida, si queremos que algo cambie, eh, tenemos que trabajar sobre la hegemonía moral eh, que, que eh, impone esa posibilidad, es decir, que todos estemos de acuerdo en que es indecente no acoger al otro y que esto se convierta en la norma. O sea, que lo importante es que haya muchos más encuentros como este, que no paremos de organizar debates de estos para poder volver a tratar el tema una vez más y, y de defender es, esos valores, porque esto es, es una lucha. Y en este, esta cuestión de la, de la relación, eh, presentando argumentos, eh, se puede convencer a la gente que, que duda. Porque, por ejemplo, Achille Membe dice, bueno, ha escrito que en ha hecho un análisis, porque también debemos analizar las cosas, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que vivimos? ¿Hacia dónde vamos? En el horizonte de 2060 dice, el mundo se va a dividir más o menos en dos, dos esferas. Una esfera de, con una población totalmente envejecida, eh, pues por ejemplo en el mundo asiático, en Asia, en Japón, donde ya no nacen niños prácticamente, hay universidades enteras que se vacían. Ya no se sabe qué hacer con ellas, ya, porque ya no hay estudiantes. O sea, por un lado, una, una parte del mundo que envejece y la parte eh, afroasiática. Entonces, no ha llegado el momento de empezar a hablar de este tema de, de ser razonables y esto nos puede permitir también tranquilizar a la gente esa impresión de la que se habla eh, de que Europa está siendo invadida dice Ashil Membe que hay 420 millones de habitantes en Europa ¿cuántos han venido de África del África subsahariana? menos del 1% ¿cómo se puede hablar de invasión? No podemos eh, invadir Europa. La cuestión de la tierra. Eh, me gustaría devolverte eh, o remitirte a los trabajos de Frederick Cooper y me gustaría rendir homenaje a Frederick Cooper porque la comprensión de la historia nos permite situarnos mejor en el presente. En los años 80, y habrá algunos que recordarán aquí esta canción que se hizo tan, famoso, tan famosa, Last World, que hablaba de, de acudir a socorrer a Europa, que estaba sufriendo un ciclo de sequía muy grave. No sé si se titulaba Lost World. Es verdad que esta emoción pasó, ¿no? se desvaneció, pero las catástrofes siguieron, eh, eh, problemas estructurales, inflación, guerras, las calamidades siguieron. Y en los años 90 también hay unas historias vinculadas a esos, a esas plagas, todas esas guerras civiles en Liberia, Sierra Leona, Costa de Marfil, Côte d'Ivoire. Y yo, cuando era jo más joven y vivía en África, en aquel momento, me acuerdo que en mi propio barrio, de repente, pues había gente eh, que emigraba que desde Liberia, Sierra Leona. Y, y, y desde... Ah, perdón, la canción se titulaba We Are The World. Y desde esa canción We Are The World no hemos dejado de ser pobres. Y yo creo que tenemos que interpelar al mundo eh, cada vez más fuerte el mundo tiene que responsabilizarse porque esa esa esa calamidad esa esa catástrofe de la migración eh, se explica porque esta gente viene de regiones desorganizadas y ellos no son culpables, no tienen nada que ver con esa desorganización. Decía un primer, un ex primer ministro francés que Europa no puede acoger a toda la miseria del mundo, ¿no? Claro, y, y luego añadía, y era Michel Gocard, pero él tiene su parte o debe asumir su parte, no, no solo debe asumir su parte, mucho más. Asumir la responsabilidad de las dos guerras mundiales y después de haber asumido la responsabilidad de, de organizar los intercambios internacionales de modo que acapara casi todo y que a la mayoría no le deja casi prácticamente nada. Y ese, esa lógica, ese tipo de lógica, eh, pues... Hacen falta reuniones, una reunión tras otra, eh, como esta, para invertir esa tendencia. Si sí, otro, otro representante político francés pasaba se pasaba la vida hablando de... se le llenaba la boca con solidaridad, generosidad hacia el exterior y firmeza hacia el interior Frontex esto del Frontex es eso precisamente ¿no? en cierto modo con todas las políticas de cooperación que, que, que ya no existen y, y que o, o que se centran en evitar que la gente salga, que la gente migre, pero el mundo es muy pequeño la gente quiere marcharse y tiene posibilidades de hacerlo y con esto termino no, no necesitamos esa generosidad y el ángulo fundamental con respecto a lo que acabo de, de explicar es la cuestión del control de la circulación. Con respecto a este mundo futuro, de, al horizonte de 2060, la, la cuestión que está sobre la mesa actualmente es cómo se va a controlar la circulación. ¿Cómo va a ser posible que puedan controlarse en el futuro las posibilidades de circulación? Si el mundo se va a ver dominado por Asia y por, y por África, eh, hay que responder a esta pregunta. O sea, ¿quién, ¿a quién se va a dejar desplazarse y a quién se va a impedir que se mueva? Estas son cuestiones evidentemente políticas. Eh, eh, yo estoy de acuerdo con él. estoy de acuerdo con él. Eh, yo tengo un ejemplo muy reciente de todo eso. Eh, el verano pasado, en eh, el mes de, de julio, un grupo de 600 inmigrantes pasó la frontera. Eh, como están ya cansados de que les peguen, les echen gases lacrimógenos, les tiren de la alambrada, les hagan barbaridades… Ellos, de alguna forma, intentan defenderse e intentan pasar y cogen unas botellas con agua, que dicen, con un poco de sosa, eh, cogen algún, uh, algún cartón para que no les vean, cogen algún instrumento para defenderse de los instrumentos que la Guardia Civil tiene, que son mucho más duros. Pues se ha celebrado, se acusó a 10, de venir organizados ya como terroristas ¿Mm? y entonces se les quería juzgar como terroristas solamente por el hecho de intentar pasar una alambrada de seis metros dobles llenas de cuchillas. ¿Mm? Eh, al final el juez, el juicio ha sido uh, hace una semana y a los nueve, porque a uno se le ha liberado, no hay ninguna prueba que justifique que ellos han hecho eso. Las cámaras que hay en la frontera no han detectado para nada que las personas que hicieran eso. Por lo tanto, no hay ninguna prueba. Eh, la única prueba es un testigo protegido que nadie conoce, que es árabe, encima, y los que entraron son subsaharianos, que dice que el líder que organizó toda esta movida terrorista eh, se lo contó. Quiero decir que la prueba es algo que cualquier persona puede eh, inventar, ¿no? Pues les han condenado a un año y medio de prisión a los nueve y además en España la ley dice que las personas que delinquen por primera vez la primera pena si es inferior a cuatro años no se le cumple, ¿no? Pues a ellos el juez les ha impuesto realmente que cumplan la condena porque no tienen arraigo. Quiero decir, después de un año en Ceuta sin poder salir, año y pico, no tienen arraigo. Y por eso mismo tienen que cumplir año y medio de condena por un delito que no es delito, porque no está tipificado y porque no hay pruebas. Así es como Europa trata a la gente que intenta eh, venir aquí a un poco beneficiarse de toda la expropiación que estamos haciendo África. Porque África es el continente más rico del mundo y es donde está toda la materia prima que utilizamos en Europa para nuestra sociedad de consumo. Y por eso España y Europa no quieren que África despierte. Por eso no quiere que venga gente ¿no? a decirnos y sobre todo africanos, lo que está pasando. Y entonces, realmente ese es un hecho claro ¿no? de todo lo que aquí se está diciendo de cara a la hospitalidad. Y aprovecho para contestarte a la pregunta. Eh, los inmigrantes cuando llegan a Ceuta, después de pasar la alambrada y de todas las fronteras, tienen que presentarse a la policía. Entonces la policía les da un documento y con ese documento, donde les cogen las huellas dactilares y todos sus datos personales, hay una identificación exhaustiva de cada uno de ellos, los, los mandan al centro de estancia temporal, que es un centro que tiene el gobierno para la acogida de los inmigrantes que llegan a Ceuta. En este centro eh, saben el día que llegan, no saben el día que van a salir y lo más que tienen es comida y alojamiento. Una comida que se quejan bastante de ella y un alojamiento pues en sitios, habitaciones muy pequeñas, de 10 personas en cada habitación. Como ya he dicho, no pueden empadronarse, no pueden estudiar, no pueden hacer nada. Entonces, eh, la asociación lo que hace es ofrecerles eh, durante el día la posibilidad de ir allá a compartir, a aprender y a seguir. ¿Cómo llegan? pues los mismos chicos que ya están en la asociación y que están viviendo con los que llegan nuevos, pues son los que les informan y son los que los traen. Entonces, realmente eh, la convocatoria es por parte de todos los que estamos en el IN y más de los chicos emigrantes que viven en el CETI. Entonces, el emigrante puede estar en la ciudad de Ceuta, Puede estar desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche. Tiene que dormir obligatoriamente en el centro, pero puede ir a comer o no ir a comer, o puede estar o no estar. Por lo tanto, es lo que nos posibilita el que podamos tener todo el día actividades y el ofrecerles un lugar donde se puedan sentir en familia. No sé si alguna porque tenemos que cerrar, ya me hacen la señal de que tenemos que cerrar la casa aquí en Cercade. Pero os invitamos a ir a Media Lab, a la cantina, que para tomar algo. O sea, que abrimos la otra casa. Podemos seguir hablando allí, ¿no? Sí. sí. Vale, pues, pues muchísimas eh, shukran, eh, initie kosové, eh, ahí, por vuestra participación y vuestra escucha. Eh, recordaros que mañana a las seis y media, en la plaza enfrente de Media Lab, Vamos a presentar el trabajo realizado a partir de la pregunta ¿Hasta dónde se abre tu casa? Y estaremos muy felices de compartirlo con todas y todos que estáis aquí. Primos, hermanas, vecinos, gente que de paso. Y, y nada, y muchísimas gracias a, a todas las personas ponentes. a Abdurrahmanse que ha venido desde Dakar, que de verdad muy emocionada porque estés aquí con nosotros. A Serín, a Paula y a, y a Modesta por compartir eh, sus trabajos con nosotras y nada, y a seguir abriendo casas, mundos a, y a coger, llegar y decidir, que eso de decidir es importante. Muchísimas gracias.